...miércoles de Valerza, ¿eh? allá está con nosotros el contador Diego Zuliani. Hoy para hablar de un tema, Nancy, que lo venimos tocando ya desde la semana pasada... ...y esta semana hemos hablado bastante, uh -huh. que es el tema de la guerra de la inflación. Algo que lo dijo así el presidente Alberto Fernández, que el viernes pasado se sentó... ...habló de esto, pero no hizo ningún anuncio, y que ya esta semana <risa> sí, se sí. comenzaron a ver... ...por lo menos hoy decíamos, van a retrotraer los precios de 580 productos... A hoy, supuestamente, que tiene que comenzar a regir esto al 10 de marzo. ¿Cómo Bien. le va, señor Diego Zuliani? ¿Cómo anda? ¿Cómo Yo, hola, Nicolás, Nicolás, Nancy. ¿Trajiste sí. bomba, Diego? ¿Vos? Sí, porque, bueno. menos, la guerra que venimos perdiendo, ¿no? Porque es una Uf, guerra que. Pero hace rato, Diego. Nos vienen, El problema, vos, es que hay un efecto ahí este, particular que se genera, porque el, cuando hace el anuncio, el presidente habla de especulación, ¿no? De los especuladores. Sí. ¿Qué, qué entendés vos por el especulador? ¿A quién se está refiriendo? Y a los empresarios. A los empresarios. Sí. sí. Entonces, sí. Este, Porque no creo que hable del de ciudadano común y corriente que no llega ni al 20. Ha, ha, habla del, del, del, de los empresarios. Entonces sí. dice, no, ellos especulen por eso están subiendo los precios. Y, y, este, y la especulación siempre se da en los negocios. Yo compro algo para venderlo, especulo venderlo un poco más alto. Sí. Claro. El problema es que cuando empiezan a ver anuncio, tiene un efecto contradictorio. Con, sí. O sea, contradictorio es lo que vos querés tomar. Cuando él dice vamos a aplicar la ley de abastecimiento, una ley que te va a aplicar precios máximos, o te obliga a producir o a estoquearte, genera en el productor o en, el, o en la empresa la especulación de decir si me van a limitar los precios, me, me adelanto y subo. Claro. Entonces, al aumento de los precios, le aumentás algo más complejo, que es decir, che, me van a limitar lo que yo puedo, lo que voy a subir, subir... estaba vendiendo algo que compraba a 100, lo vendía a 120, se subió, se fue a 120 ahora. ¿A cuánto lo voy a, lo voy a aumentar? No sé, a 130. Pero si me van a hacer retrotraer, pongo 140. Claro, uh -huh. especulo y sí. subo los precios. Entonces la medida... Que ya se había dado ¿no? en otras oportunidades, con, el, con los, con los, los precios alquileres. máximos, con los alquileres. Con los, Cuando sí. dijeron alquileres nosotros vamos a decir cómo aumenta los precios. Los, los propietarios que dijeron, ¿sabés qué? Me adelanto, subo, después vemos. Entonces ya provoca, adelanta uh -huh. la especulación y tiene ese efecto. Entonces la, lo, que hizo, lo que hizo el gobierno hasta ahora fueron dos medidas significativas. Una fue aumentar los impuestos, aumentaron las retenciones, la soja, como nosotros uh -huh. no consumimos soja, uh -huh. entonces la, aumentaron las retenciones y con ese el 2%, de 31 a 33, este, sí. se va a recaudar algo así como 350 millones de dólares y con eso se va a subsidiar al productor. Esto es lo contradictorio. ¿Qué se sí. hace con ese fondo? Se subsidia a la empresa que fabrica sí. el pan. ...para que no se vaya, porque el precio del PAN se, se está yendo de 200 a 300... Uh -huh. ¿no? ...entonces la idea es que se retrotraiga un poco o tenga un impacto menor en los precios de Sí, del, sí igualmente del pan, ¿no? Córdoba ayer lo veíamos, ¿no? La cantidad de tractores, el camionetas que sí. salieron justamente para la capital... ...para poder reclamar sobre estas retenciones. Claro, porque claro. evidentemente hay un sector que sí... Eh, ...saca rédito, digamos, a través de la soja... ...que es el campo, nada más y nada menos. Exactamente, entonces hace pagar a, un, a otro sector... ...el aumento de los precios... Digo que, ...que viene por una razón internacional... ...que es la guerra con, uh -huh, de sí. Rusia y Ucrania... ...que son grandes productores... ...entonces, este, pero está muy lejos de impactar en la inflación... ...eso es subsidiar a un sector... ...porque la otra medida también es... Este, ...van a abrir un, un paquete de 800 millones de pesos... ...para dar líneas de créditos a los uh -huh. que producen harina y pan... Este, ...para que se, se, se hagan acopio... ...entonces son, no, son, no es contra la inflación... ...no sé si vamos atacando algunos problemas... ...es simplemente claro, es, es lo que esta mañana de... también charlamos con Nancy y Diego de ...por ahí uno dice... ...son anuncios como así tirados a, al aire... ...como para decir bueno acá está, anunciamos algo... ...estamos en guerra con la inflación... ...estamos luchando contra la inflación... ...pero... Hasta ahora no hemos visto, está bien, son medio recientes las, las medidas, pero no hemos visto ninguna medida fuerte. Bueno, a ver, con esta medida sí creemos que se puede llegar a sí, atacar de no lleno. No sé si de la una explosión. medida, sino un plan económico, ¿no? Uh -huh. Que tantas uh -huh. veces hemos hemos hablado, que fue uno de los pedidos también del Fondo Monetario Internacional, que la Argentina tenga un plan económico sólido, sólido. Uh -huh. y uh -huh. que no vaya haciendo manotazos de ahogado eh, mientras vamos caminando, ¿no? Sí. Bueno, y en, en, ese, en esa proyección hay inflación. El Estado necesita la inflación porque cuando aumentan uh -huh. los precios también recauda más. Sí. Entonces, necesita la inflación porque además ya tiene gastado esa inflación. O sea, no claro. hay forma que, uh -huh. que ellos este, estén de acuerdo con el, reducir la inflación porque no le va a cerrar los pre presupuestos. Entonces, hoy ya se está viendo un fuerte aumento de los precios. Este mes va a ser muy alto la inflación y posiblemente el mes que viene también ¿eh? como consecuencia de... Este, esto se llama inflación de costos, hay algunos commodities que, que cruzan transversalmente a la matriz productiva, entonces aumenta el combustible y, y todo aumenta, lo que esté claro. vinculado sí, sí, sí, va a aumentar, sí. y aumentó fuerte el combustible. El uh -huh. problema es que el Estado a su vez subsidia uh -huh. ese, ese el precio internacional porque tiene esta visión de desacoplar con el precio internacional y cuando subsidia, se, se, se, digamos, tiene un problema de pérdida en, en, en el superávit, ¿no? entonces uh -huh. necesita subsidiar y cómo subsidia emite claro y sí, en la, la emisión genera nueva inflación exactamente y es justo lo que quie, lo que quiere lo que combatir quiere bajar, claro. entonces empieza a haber una ahí hay una, una contradicción y es un sistema, un problema bastante complejo ¿no? entonces uh -huh. yo ahí es donde me parece que un tema de seriedad nosotros decimos sí. el viernes vamos a empezar la guerra contra la inflación y qué estuvimos haciendo hasta ahora claro pero, claro. pero por qué <ríe> Y que el viernes hace una medida y se, uh -huh. es, muy, Nosotros, muy flojo, lo, pues. los argentinos, hace años y años y años, y creo que históricamente hablamos siempre de la inflación, pero después tenés otros países, y no nos vayamos muy lejos, Chile, por ejemplo, sí. que hablan de la inflación más alta en 12 meses y capaz que es un 2% en 12 meses. Sí. ¿Por qué los argentinos nos cuesta tanto salir de este sistema eh, o este círculo vicioso? La inflación es igual que cualquier otro, otro producto, es... Efectos, un efecto monetario. ¿sí? La inflación es el precio del peso. Uh -huh. O sea, vos cuando tenés poco, poco maíz, ahora que no está en Ucrania, el precio sube. Cuando hay mucho tomate el precio del tomate baja. Uh -huh. Si yo tengo muchos pesos, el precio del peso este, se deprecia, uh -huh. baja. Uh -huh. Y eso con relación a las cosas, implica que vos necesitas más pesos para comprar las cosas. Cuando el Estado emite, emite, emite, emite, cada vez vale menos. Entonces, el, el efecto es un poco contraintuitivo, porque nosotros estamos pensando siempre en la inflación en el precio de las cosas. Pero el precio de las cosas es con relación a una, un, una unidad de medida. Uh -huh. Si esa unidad de medida es el peso, si, si vos, vos medís el precio del PAM en dólares ahora y hace cinco años, y aumentó re poco. Claro, pero pero si lo medías en cuenta, peso, claro, el dólar. se fue de 50 uh -huh. a 200, a 300 pesos, y vos decís, no, aumentó en dólares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que ¿Hay un problema del PAM, o un problema del dólar, o un problema del peso? Es un problema del peso, y eso es un problema de los gobiernos, que emiten, emiten, emiten, subsidian, emiten, subsidian. Nosotros que también queremos vivir subsidiados. Yo creo que, que no, puedo, no podemos estar en un lugar donde el Fondo Monetario te diga el 10% más rico de la población del, del, del de la metropolitana no puede estar subsidiado en energía. Es decir, un, una persona que vive en un country tiene subsidiada la energía. Y es lo más lógico de que no se lo subsidie. Entonces, este, si nosotros pensamos siempre en una situación en la que vamos a vivir a costillo del Estado, la inflación va a ser algo que vamos a sufrir siempre los argentinos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, Diego, hace rato, bueno, y lo venimos escuchando mucho también, Nancy, el tema de, eh, por la guerra de Ucrania con Rusia, o de Rusia con Ucrania, a ver, uno entiende que sí hay ciertos sectores sí. que puede llegar a subir el precio por lo que está pasando a nivel mundial. Ahora. Imagino yo que como en todos lados hay algunos pícaros que te dicen... ...ah no, subimos los precios porque la guerra... Con... ¿Viene pasando eso también? Eso, pero, pero eso pasa en todos lados y siempre pasa. Lo que pasa es que eso se controla con competencia. Porque vamos a hacer cuenta, vos, yo tengo, vos tenés un kiosco y yo tengo un kiosco. Comprábamos a 100 y vendíamos a 120. Al mes siguiente aumentan los precios y se va a 120. Yo ahora tengo que... no lo voy a vender a 120, lo voy a vender a 120 más un margen. ¿Cuánto más? Y a vos te va a pasar lo mismo. Uh -huh. Si yo lo vendo muy, much más alto de lo que vendés vos, yo no vendo. ¿Se entiende? Ahora, este, eso se empieza a regular en el mercado, y el mercado funciona de esa forma, con, con la competencia, no con la intervención. Uh -huh. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que promover que haya más producción para que haya más competencia y para que se regule los precios. Entonces, este, siempre hay un poco de eso, de, de la especulación. Esto que yo digo, no, ¿sabés qué? Van a con todo ese aumento del doble, del triple, uh -huh. o el 20, o el 30, o el 40, siempre existe eso. Pero si la competencia al lado empieza a bajar los precios, vos querés vender, tenés que bajar los precios. Uh -huh. claro. es, eso viene así. Lo que pasa es que en, en la Argentina casi nunca vemos retrotraer nada. Claro, ¿no? Entonces no, no, no, no sí. llega a pasar eso. Eh, estos 580 productos que por lo menos bueno van a retrotraer, vamos a ver si se cumple, pero por lo menos el anuncio está hecho de retrotraer los precios al 10 de marzo. Hoy lo hablábamos temprano. El 10 de marzo ya habían aumentado igualmente. Pero es lo que yo te digo, si yo sé que va a aumentar, ya él cuando dijo el anuncio, puf, su ya, todo, ya su subió y todo, 25, entonces retrotrae que pasó como con los impuestos con, con Macri, cuando los gobiernos tenían que bajar los impuestos, entonces se los subieron para que cuando tengan que bajarlos, bajan el precio que estaban antes, a las tasas que estaban antes. Es, es algo este, increíble que pase y es así, digamos. O sea, no nos compremos nosotros el cuento. El, uh -huh. el, el, el precio va a retroceder de algo que ya había aumentado. Entonces vamos claro. a ver que el aumento va a ser menor, por decirte. Pero va a haber aumento claro. igual. Va a haber aumento claro. igual. Bueno. Así, eh. eso, eso, eso va a ser así. Y de hecho... la parte <risa> no, <risa> quería... no, no, no. Por ahí lo que sí hay que tener en cuenta es que por ahí los aumentos cuando son de costo son en eh, una sola vez. O sea, normalmente cuando la inflación ves es por emisión y vos emitir y emitir es generalizado y permanente los precios. Cuando son de costo, una vez que se acomoda la estructura de costo, frena los precios. Es decir, aumenta los costos del, ma del maíz, el pan va a subir hasta un precio y se va, y a, tra va, te va a tratar de estabilizar a nivel internacional. ¿Sí? Claro. Entonces es como que bueno, la inflación nosotros internacional tenemos debería inflación ir inflación de costo e inflación e por inflación. emisión, sí. tenemos claro, las, las, dos? las dos. cosas sí, uh -huh. eh, Diego, recién decías, eh, este mes va a ser complicado, ya lo estamos viviendo, sí. el mes que viene va a ser, creo yo, más complicado todavía, porque creo que la inflación va a ser más alta que sí. de, de marzo, más alta que la de febrero. Eh, ¿Qué tenemos que esperar para lo que se viene? Sacando estos dos meses complicadísimos que tenemos. ¿Tenemos que seguir haciendo números? Haciendo cada... números, seguramente van a haber paritarias, tenemos que estar... Tener controlado los gastos de lo que va a subir más que seguramente ya sabemos va a ser energía combustible uh -huh. eso seguramente el va combustible a subir va a seguir más. subiendo va a seguir subiendo este bueno, el, el gas, gas va a seguir Nancy, subiendo Nancy lo dice esta mañana encima que no hay o no, no, no capaz que no haya por, por eso, eso que digo, el gobierno ahora busca contrarreloj a ver dónde puede sacar algo de gas porque y, y, y, y, y no, no va tiene a subir. reserva claro y tiene uh -huh. que cumplir los objetivos de reserva o sea está complicado el panorama y, este, y, y lo que nosotros desde nuestra economía tenemos que tratar es de contener el gasto que sea de eso. Consumamos conscientemente, este, veamos cuáles son los sustitutos que podemos llegar a tener. entonces este, uh -huh. Y cuidar, cuidar el bolsillo en, como en tiempos de guerra. Uh -huh. ¿no? entonces este, y La mayoría ya sabe que es comprar a principio de mes, estoquearse de aquellos que sabemos que puede llegar a subir, el aceite uh -huh. casi siempre son... Productos que siempre hace falta claro, sí, de hecho, si encontramos que, ahí alguna oferta de no carne Y podemos también. aprovecharla uh -huh. sí. Eh, sí. Aceite que no había digo, En, en eh... los super En varios varios lugares no había Había faltante uh -huh. aceite, ¿Había falta de aceite? Claro. Claro, O encontrabas una o dos marcas nada más uh -huh. O capaz de los más chiquititos sino de litro que es el claro. más común Que llevamos para, para toda la familia Bueno, un poco complicado Diego y Pero después, perdón, una cosa sí. más Normalmente los efectos de los controles de precios tienden a tener mayor efecto en los supermercados, o sea, perjudica a los negocios más chiquitos, sí. pero el, el, la familia para conseguir los, los precios cuidados uh -huh. o con, con controles tiene que ir a los super, claro. porque no llegan al, al, al minorista, el al minorista, no, lle, al minorista uh -huh. no llega al precio eh, de subsidiado. Entonces, ahí claro. hay, hay un problema, generalmente, sí. entonces hay que tener en cuenta eso también. Hay que ver, eh, se va a lanzar también este este plan de precios más cerca para los comercios de cercanía, mm -hmm. pero son 60 productos más. Son 60 nada productos. Nada entonces, bueno, es mucho mucho básico, también. Los básicos seguramente. Sí. sí y, y, y también sabemos cuánto hay, van a ver 10, mm -hmm. y los primeros 10, y no, además, claro. uh -huh. porque así es, digamos, ya lo sabemos, digamos. Entonces, este... Seamos los primeros. A estar atentos, bueno, sí. y por supuesto a, a tener una, una buena educación financiera, que de a poquito fuimos creándola, me parece, uh -huh. aquí también en este segmento, aprendiendo cosas, aprendiendo alternativas, que eso es lo, lo importante, ¿no? Para ahora, para los argentinos. Exactamente. Eh, la gente que quiere comunicarse con Valerza, quiere ir a verlos, ¿dónde tiene que hacerlo? Alvear 499, local 2, uh -huh. ahí uh -huh. a Medicare Shopping tenemos oficinas para, para la atención, así que asesoramiento, opciones, alternativas de inversión, así que sin costo, o nos busca por las redes sociales, eh, está, o nos mandan un correo, uh -huh. infarroba Valerza también hacemos las contestaciones por mail. ¿Las entrevistas continúan subidas las en YouTube? Seguimos, las subimos por YouTube uh -huh. y Instagram, y la, bueno, las, las compartimos. Nos Bien, listo. perfecto, entonces, para que la gente también las pueda buscar a través de las redes sociales. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes. Bueno, nos nos encontramos la semana que viene. Semana que viene gracias. 8 de la mañana.